Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, un día genial, un día fantástico, un día, día súper guay. Si antes lo digo ayer, antes pasa. Y, Joder, que no, si tampoco dijiste mucho, ya, ya, si pasamos, desperdemos este nivel, nos vamos al hoyo. Y muy importante, que era un día para verlos todos desde la barrera, que el trade muchas veces mejor que tenemos es el que no se hace. Y bueno, pues de esos días que uno se hace caso a sí mismo. Eh, a ver, no es que tuviera todo fuera. Eh, ha habido cosas muy positivas, ha habido una, una tan positiva, pero bueno, pero... Bien, muy buen día, esos días que esperabas, quiero hacer esta compra, quiero hacer esta compra, y cuando llega te cagas vivo, pues eso, es lo que ha pasado más <risa> de uno me dirá, pues sí, me he cagado, y otros dirán, ¡guau, wow, genial! Bueno, decía Montserrat Caballé, genial Montserrat Caballé, no hay nada mejor en el mundo que el hecho de aprender, es la clave de la vida, si no, te sientas en un sillón y se acabó. Yo a mis 50, humildes años, sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo haciendo cursos, sigo haciendo de todo. Y alguien me preguntó, ¿qué no ha desaparecido el curso? En dos pagos. Sí, es que ya os dije que ahora yo ya no me encargo de eso, se encarga una empresa. Pero os, os lo digo, porque me han preguntado, ¿y va a haber 11 del 11? Pues no, esos son los chinos, yo no hago 11 del 11. Y va a haber Black Friday. Dije, sí, va a haber la Friday como todos los años hago la Friday. Y va a haber unos precios de puta madre, y va a haber unos precios cojonudos. Y, y va a volver el curso en dos pagos. Digo, no. No va a volver el curso en dos pagos. Lo que va a volver va a ser el curso dividido en dos. Y además, como una cosa de puta madre, ya lo iré diciendo. Eh, entonces, claro, si el curso está dividido en dos. Cada parte se podrá hacer en dos pagos. Pues lo mismo hasta en tres, ya veremos, todavía estamos con eso. Pues ya digo yo, es que eso ya no, ya no me pertenece, yo ya soy un pringao, ya soy un currito, es lo que tiene. En fin, bueno, ya lo, iremos, ya lo iremos viendo. Importante, importante cómo está Bitcoin, importante cómo está el mundo medio loco, importante ahora parece que si Binance, que si compra, que si no compra, que si no sé qué ha pasado. Si alguien lo sabe, seguro, seguro, seguro, que ya ha sido un anuncio fetén, fetén, fetén, porque yo he visto por algunos sitios que sí, que no, que es mentira, que no, que es verdad, que mm, mm, no sé hasta qué punto Monopolio es bueno, pero lo importante es que, bueno, ya ha dicho, vamos a a un acuerdo, venga, me quedo con tu, con tu exchange también. Toma, toma por culo. Madre mía, increíble. En fin, eh, si es así, oye, decírmelo porque es que yo ya he visto tanta noticia por un lado, contra noticia por el otro, que... El que la tenga claro, que me, lo, que me lo ponga. Que sí, que sí. Que el chan pensado, se ha pensado bien la cosa y lo ha comprado. Vale. Bien, eh, si eso está solucionado, oye, pues sería fantástico, estaría muy bien, pero mmm, que vaya todo a mano de CZ, no sé yo si es tan bueno. Pero bueno, lo importante es que lo tenemos ahí, que al final, pues. Beneficio para uno, beneficio para otro. Pero ya ha dicho, venga, yo lo vendo, cojo la pasta. Otro, ya está a salvar cada uno de sus manteles. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está súper guay. Vamos a ver una cosa que está mejor todavía. Y si sí, compramos barato, pero yo creo que ya va a ser un poco. A ver, puede ser, ¿no? Pero de lo que ha pasado hoy, todavía tiene que pasar otra cosa para que pase eso. Y lo vamos a ver, venga, os lo voy a enseñar, venga, comenzamos. Bueno, pues por aquí estamos, no pues estoy a mi niña y esas cosas, bueno, o sea, lo... mañana ha pasado, creo que le tengo ahí algo diferente. Bueno, en fin, eh, esto, ¿qué no? ¿Estás un poco ágil y puedo que esto es la vela semanal? Ya, bueno, pero es que os quería enseñar una cosa, mira, aquí tuvimos una vela del 11%, con una vela roja. Aquí tenemos otra vela del 11% con otro velón rojo. Aquí tenemos otra vela roja del 11% con otro velón. Aquí otra vela del 11% con una vela un poco más pequeña. Y esta es una vela del 11% que vendrá la semana que viene, según esto toca una vela roja, más grande o más pequeña. Veremos a ver, ¿vale? Si nos lleva a cerrar... Mmm, ese imbalance que ha queda, que quedado por aquí. Habría que verlo también en diario y esas cosas, ¿no? Que es, está, está bonita. Eh, pero bueno, ya lo veremos. Pero lo que yo quería ver era esto. ¿Recordáis, vale? Que decíamos en su momento que la línea de tendencia que habíamos roto, mucho ojo porque en cualquier momento estaríamos haciendo pullback y podríamos incluso resbalar por ella. Pues bueno, es justo lo que estamos haciendo, al menos de momento. ¿Vale? Al menos de momento. Vamos a ir a diario. En diario teníamos, recordamos, el TP1 positivo y el TP1 negativo. He hecho un corto que cuando estábamos llegando al TP1 negativo, si vamos en cuatro horas, vemos que aquí se ha parado un poquito, y si lo vemos además en una hora, pues vemos que no es que se haya parado un poquito, es que ha sido una zona ¿vale? de reposo total. Justo además ha llegado a la parte inferior. Ha estado tonteando con él, me voy, me voy para arriba, y luego ha venido el jarro de agua fría, ha hecho racatas, abrazo a la vela anterior, justo cerrando... ¿vale? por eso este, luego oye, Fibonacci funciona, pues claro cerrando justo al borde, incluso por fuera ya, del TP1 a partir de aquí corto evidentemente y ¿ahora qué está pasando? bueno pues que este, esta, esta vela de una hora está recuperando bien eh, es una vela que no tiene eh, sombra, ¿vale? no tiene mecha por debajo eh, con lo cual es una vela bastante positiva después de esta, este super mega martillo en una hora esta vela martillo vamos a ponerle un poquito indecisiva pero bueno y una vela verde son suelen ser una configuración bastante buena de recuperación muy atentos porque nos podemos ir a los 19.500 o sea a la zona del tp1 por lo menos a la parte inferior 19.350 de una forma bastante rápida vale en las próximas horas podemos estar ahí ...si hacemos una recuperación en V... ...pues aquí no ha pasado nada... ...más allá de eh, la inestabilidad que ha producido... ...todo esto... ...no sé si han vendido ballenas... ...si no han vendido ballenas... Eh, ...si ha sido simplemente por, por aquello de... ...de... ...lo que ha pasado... ...creo que los precios en los que estamos... ...son muy buenos... ...todo lo que sea por debajo de 20.000... ...ya en su día dije... ...lo debajo de 30.000 es bueno... ...pero lo que esté por debajo de 30.000... ...es la pera limonera... ...con lo cual... ...bueno pues... Eh, ...estamos en esos momentos... Uh, vamos a verlo por aquí, ¿vale? En esos puntos de compra que, jodó, eh, ostris, es que son los que estamos esperando. Eh, nuestra línea morada está en los 15.792, pero si yo hago la ampliación, ¿vale? Vemos cómo, vamos a ampliarlo más, venga, ahí, con dos. Con dos. Vemos la caída, fijaros, ¿eh? la caída está espectacular. Entonces, estamos justo por debajo, en esta zona, por debajo aquí, por debajo aquí, y volvemos a estar por debajo, en la, una zona de compra espectacular. Sigo pensando, y sigo en lo mismo, ¿vale? Yo sigo mis 13 en, en comprar en esta zona de la línea morada. Para mí será bueno que luego haya los 100 pavetes que se ven un poco más abajo, pues 100 pavos aquí, 100 pavos un poquito más abajo, pues ya son 200 pavos muy bien comprados, que a la vuelta, pues pueden ser 300 pues muy bueno, pues ya tendremos algo algo más para llegar a fin de mes. Y es lo que un poco lo que buscamos, ¿no? Llegar a fin de mes. Bien, eh, eso por un lado. Entonces, en cuanto a Bitcoin, eh, vamos a la gráfica en la que estábamos Se está comportando bien la vuelta. De momento, el volumen está siendo bueno, muy bueno en todo el movimiento, evidentemente. Eh, la, la caída, la gran caída super mega esperada. Eh, me gusta verlo en 4 horas, porque bueno, realmente estamos viendo esta vela de 4 horas que le quedan todavía 2 horas lleva la, la mitad. Pues vamos a ver cómo cierra, ¿eh? porque es que eh, es una vela súper mega importante. es oh, súper mega importante! Lo que me ha bajado, me ha pasado en toda la boca. Bueno, pues eh, es, una, es una vela súper importante. Y cómo se comporta el RSI también. De momento vemos un Desgaste bastante importante que hemos tenido una hora, un toque, dos toques, tres toques, subidón y otro pedazo de toque que, que ha terminado de machacar el mercado. Eh, si sigue la inestabilidad, bueno, pues bienvenida sea, no pero vemos que en cuatro horas pues, ya empezamos a rebotar. Y la cuestión es cuando hago un diente de sierra aquí, cómo se va a comportar, vale, es lo que tenemos que estar atentos porque donde puede hacer bastante bastante pupa e irse a buscar nuevos mínimos. De momento tenemos nuevo mínimo histórico 16.178 aquí, ¿vale? Pero es que hay sitios en los que hemos estado ya en 16.800, 16.000 depende. Por ejemplo, eh, veo aquí en FTX eh, tiempo real, futuros ha sido eh, en el low ¿low? ¿Dónde está el low? Aquí. Mm, no, porque no me sale aquí. Pero bueno, es que estoy, es que estoy, yo soy yo, eh, que no, no, no me da, entonces, como no me da para mal. 16.864. O sea, que ha, estado, ha estado interesante, ha estado muy, muy interesante. Eh, enhorabuena a los premiados. Eh, el que no ha podido aprovecharla, pues oye, ya lo siento. Y seguramente a muchos estarán liquidados. Y otros con los stops saltados, pues, pues claro, la van a hacer. Eh, por eso yo ayer lo decía, es que es, hay momentos para ver los toros de la barrera y oju, oh, oju, oh, quillo. Y si nos vamos al, bueno, pues a este que tengo yo de mis rayas, el, el antiguo, pues bueno, podemos ver que a ver, la zona del TP1 que teníamos aquí marcada, a la cual caímos. Pues bueno, estuvo bien, eh, pero que nos ha servido soporte, soporte, soporte, casi, casi, y bueno, pues estamos a, intentando cerrar en diario por encima de él. La vela es tremenda. Todo lo que sea, todo lo que sea que el cuerpo de la vela ocupe menos del 50% de toda la vela, es decir, que tengamos una, una mecha que supere la mitad de la vela, empieza a ser positiva. Vamos a ver dónde cierra. Nos interesa que se vaya a la zona de 19.000, 19.000 y algo. Pues estaría bastante, bastante bien. Sería algo muy positivo a pesar de. Vale, muy positivo a pesar de. Eh. ¿Qué ha pasado en... Bueno, Ethereum, pues evidentemente, me ha metido otro mm, latigazo. Está cerrando por encima de esta línea de tendencia que para mí es muy importante. Vamos a abrirla para que veáis la que es. ¿Vale? Toque de septiembre. Toque de enero. Bueno, toque de mayo. Y aquí, bueno, tenemos varios toques. Luego como resistencia, otra vez como soporte, zona de resistencia, la pasamos y bueno, pues si cerramos por encima, ya es un indicador de posible parada, ¿vale? Posible. Eh, me interesaba el total market. El total market se ha ido al carajo. Evidentemente, ¿por qué se va al carajo el total market? Porque si la, la valoración de las principales criptomonedas se van al carajo, pues evidentemente la valoración del total market también. Eh, pero, ¿dónde está la pasta? Ay, amigos, fijaros. USDC 11,19%. USDT 11.17. Ojo que ya está subiendo más el USDC que el USDT. Es poquito. 11.23, 11.19, 11.24, 11.19. Cuidado. Esas diferencias antes eran al contrario. <ríe> Como poco a poco va rascando, rascando, rascando, rascando. ¿Vale? Entonces, bueno, está en estable se ha ido mucho dinero. ¿Qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin? ¡Bum! Se ha caído al principio. Cuando Bitcoin subía, la dominancia se ha caído en ese, en ese momento. Pero de repente, claro... Plaf para arriba, cae el market cap y Bitcoin, sube la dominancia de Bitcoin, evidentemente las altcoins lo están pasando bastante mal, vamos a ir a la parte, vamos a ver si vamos por aquí, por ejemplo, fijaros la, el tortazo que se ha metido, evidentemente una vela muy similar, esto es Chilid, quien, haya, quien tuviese compras en la zona de soporte de Chilid, por ejemplo, eh, ostras, está haciendo un trade fantástico, vamos a ir a, al porcentaje de cambio, FTT claro, evidentemente FTT se está yendo al carajo, ¿por qué? porque FTT bueno, pues vamos a ver cómo la conservan, cómo la relanzan, si la convierten a BNB ¿qué va a pasar con eso? no se sabe ¿vale? es la incertidumbre eh, yo tengo FTTs, y ahí están paradas a bueno, ver, es una mierda pero, pero yo qué sé, ahí están eh, no, la, como no las puedes sacar inmediatamente de la mierda esta, pues bueno eh, ¿Me preocupa? ¿Tengo yo cara de ver un pau? No, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tienes que diversificar. Y bueno, pues ahí están. Ni me preocupa. Ya dan lo que sea que tengan que hacer. Eh, y si se van al carajo, pues es el riesgo que corremos. 73% abajo. Hostión, que te crío. ¿Vale? RIF, 34%. RSR, 32,96. Ocean, 32%. Bueno, o sea, tenemos una sangría. ¿Vas a decir ¿Sangría? Sangría, Dios mío, es, es, es, no siento las piernas, no siento nada, no siento, me tiembla todo. Mis altcoins. Y alguien me decía, joder, no, dónde coño está la cartera? Porque no, no son momentos, hay que esperar, hay que esperar a generar una cartera al momento adecuado. Y no es el momento adecuado. Me he hartado de decirlo, pero no me hace caso a nadie. Soy un... a la izquierda. No, bueno, ponerme a la derecha. Eh, la gates cage, bueno, ah, pues 34% arriba, dinero gratis bueno, es, tampoco es que valgan mucho pero bueno, ahí están eh, el dinero gratis bueno, el VR contra el, el Ethereum siempre le pasa igual, cuando cae Bitcoin pues este sube, la volatilidad evidentemente ha subido un 6,27% es normal, y los huevitos yo no sé qué coño hacen aquí con un 3,24% positivo o sea, increíble, el resto está todo, absolutamente todo hiper mega rojo hay más rojos aquí que en el Congreso de los Diputados Tela eh, Esto, evidentemente, es Contra el Contra el dólar, pero Vamos a hacerlo aquí ¿Qué pasa Contra el Bitcoin? ¿Qué pasa en los pares contra el Bitcoin? Bueno, hay algunos que ya tengo hasta que quitar Vamos a la parte Positiva, bueno, pues los cortos De Bitcoin, evidentemente, están muy altos eh, y aquí Pax Gold, 12,5%. Los Library Kids 8 y pico por ciento. XCH, 6%. BNB. Ojo al dato, señores. BNB. Versus Bitcoin, un 4%. ¿Vale? Este detalle es súper importante. Pero hay otro que es mucho más importante. Y lo vamos a ver ahora mismo. Y es este que seguramente alguno ya habrá caído y ya sabe la dominancia del BNB subiendo un 5% la dominancia del mercado bueno, ha estado reventando evidentemente estos cuatro horas vamos a ponernos en diario para que veamos que la vela es de hoy eso esto es esto y FTT es esto ¿vale? Pa, da, pa, da, pa, pa, Ojo al dato, ¿eh? Súper importante. Más que, que el valor en, en, en un momento dado. Ahora se va a diluir y bueno, pues volverá todo a, a su sino, a su ser. Eh, pero este el latigazo que gane sea al final un 1, un 2, un 3%. Y todo lo que, bueno, toda esta subida que lleva de ganando en dominancia. Pero no es esta, claro. Que la, la importante. <risa> ¿Dónde está? ¿Vale? O sea, ya no solamente este subidón que bueno, sino desde que, desde que hemos eh, empezado el año 22, vale que estamos eh, por aquí, ¿vale? Tuvo esta primera caída, pero a partir de ahí máximos y mínimos ascendentes continuamente. <coughs> Perdón, que estoy con la garganta un poquito para allá. Evidentemente estamos en un pico importante. Seguramente <coughs> perdonarme, ¿eh? Eh, veis que aquí ha estado yendo al 50% continuamente, un poquito por debajo, claro, sube, cae, sube, cae, sube, entonces mantiene toda esta, eh, toda esta subida, posiblemente vuelva a venir a caer en la zona, 50 más o menos, para luego volver a subir y vuelve a hacer, es ¿Vale? muy, muy interesante cómo está comportándose BNB a lo largo de todo el año, contra Bitcoin, si sube un 5%, evidentemente en dominancia, está subiendo también, contra Bitcoin, ha subido pegado un subidón bastante, el que haya hecho el trade enhorabuena, porque es un muy buen trade, es un excelente trade, eh, en el día eh, ha estado subiendo un 20%, o sea, una auténtica burrada contra Bitcoin, así que ahí es donde está para mí una de las claves importantes de, de todo esto que está pasando, Pero yo creo que para mí para todos. Eh, y bueno, pues si nos tenemos que despedir de los FTTS pues nos despediremos. Y si valen pues una castaña, pues valdrá una castaña. Esto es así, es el mundo de las inversiones, es el gran riesgo que corremos. Que os lo digo todos los días. Que os lo digo todos los días, que venimos, que no hagáis caso a nadie. Segundo, que es el riesgo de perder mucho o todo, o mm, en este caso, el 73% de 77 ahora mismo <coughs> por ciento del valor. Ha estado en 2 euros, 2 dólares y medio desde los 22 es decir, perdiendo un 90% tremendo disculpadme por la tos, pero es que tengo un picor de estos tontos eh, y así voy, tampoco me voy a enrollar mucho más, aquí no os voy a dar por saco que ya bastante entro por la ventana y salgo, mira la vela de cuatro horas está que, es que me inflo, que me desinflo, que me inflo, que me desinflo. Todas estas noticias ya lo veíamos ayer. No, no está bueno para el ecosistema. A ver quién la tiene más grande, a ver quién hace la gilipollas más grande. pues Yo no sé cuál de los dos ha hecho la tontería más grande. Si uno vendiendo, otro comprando. Si es que esto se ha producido así al final. Pero, chicos, esto es lo que, lo que tiene el mercado y más este mercado. Vamos a ver, por ejemplo... Vamos a ver aquí. Así, no sé si ya, eh, hay alguna... Noticias al respecto, ya os digo, es que aquí está Breaking News, ¿no? El CEO de Binance anuncia su intención de escribir FTX para ayudar a cubrir la crisis de liquidez. O sea, lo único que produce es una inestabilidad brutal, el FTT se va al carajo, que eh, el, el FTT se ha ido al carajo, yo no sé si habrá, si habrá liquidado a las empresas que estaban detrás de él, hasta qué punto, hombre, bajando un 2%, yo creo que Alameda está liquidada, está fundida, ¿vale? O sea, bajando a 2 dólares. Eh, es, ya está, yo creo que era la intención principal liquidar a la Meda por la razón que fuese. Eh, a partir de ahí, pero toda inest esta inestabilidad, bueno, pues aquí me ponen a, a <ríe> Jerónimo. Pues unos más contentos y habrá otros que no estéis tan contentos. Ya lo siento, es una faena, es una auténtica eh, putada eh, que, que pasen estas cosas. Eh, ...por encima por terceros, ni siquiera... Bueno, ...es que el mercado tal, no, no... ...el resto del mercado eh, se ha estado comportando... ...y muy bien, si vamos a... a, a ver si lo, veo, si lo tengo por aquí... ...si vemos el DAX, un 1,15%... ...si vemos eh, hasta la, la, la... bolsa aquí en España, un 0,46... ...y si nos vamos... ...vamos al SP500, vale, es decir... ...un 0,57, o sea, un día normal... ...un día relativamente... Eh, ...positivo, sin demasiado movimiento... ...tercer día de subida eh, consecutiva... Con lo cual, algo bueno, recuperación. ¿Que posiblemente Bitcoin lo vaya a hacer en los próximos días? Sí, claro. Es normal, y más después del castañazo, ¿no? Pero... Por eso guardar liquidez para cuando vengan estas oportunidades. Eh, el dinero que está parado no está... No es un dinero que esté perdido ni que esté... No. Simplemente está esperando que llegue esa oportunidad. Vamos a ver si cerramos por encima de ese punto. ¿vale? Tenemos ese cierre. Eh, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos un nuevo mínimo. Eh, hemos vencido al mínimo anterior. Tenemos un mínimo, otro mínimo y otro mínimo aquí. Eh, la noticia del IPC de Estados Unidos del jueves puede ayudar porque creo y parece ser que por los números que yo he estado viendo por ahí, va a ser, puede ser positiva. Los mercados se lo pueden tomar de forma positiva, pero es importante que para eso, entre esta noche y mañana, se aclare muy muy bien... Esa operación de Binance por FTX, y, y bueno, y qué sería, cómo funcionaría, qué pasaría con el FTT, pues todas estas cositas. En fin, chicos, poco más que decir. Eh, el que se ha ido al carajo, ya lo siento. Eh, y, y de verdad, eh, ya os lo he dicho en estos días: eh, ni esta subida era tan grande, ni estas caídas, estas correcciones de estos dos días eran tan grandes. Eh, no era eh, un impulso para, venga, ya nos vamos a 30.000, como he oído, y luego nos vamos a 15.000. No, no funciona este mercado, no funciona así, de verdad que no funciona así. funcionaba más bien a base de este tipo de faenas, de vez en cuando. Eh, creo que ya lleváis vividas unas pocas como para enseguida lanzar las campanas al vuelo de, nos vamos para arriba, que este mercado no es ese. Eh, Sí, creo que se va a recuperar. Eh, posiblemente la semana que viene esté recuperado, si no pasa nada raro y si no se alarga demasiado esta, esta circunstancia de inestabilidad. Y poco más que decir. Así que, chicos, y chicos, checas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar esa liquidez para cuando vienen las oportunidades y que la paciencia os acompañe. ¿Qué falta nos va a hacer? Chao, chao.